un fondo de reserva. Este en particular, sí requiere registro contable. Cuando yo retiro de las utilidades una cantidad y digo, voy a dejarlo ahí como reserva, no me lo voy a gastar, contablemente sí si debo registrar una cuenta que se llame fondo de reserva, a diferencia de lo que estamos hablando de los fondos sociales. En su momento podemos cancelarlo, sí, en su momento podemos cancelarlo. ¿Cuánto debe de subir? Diez o 20% de los rendimientos que otorgan las cooperativas. Ah, si no hay anticipos de rendimientos, no hay nada que reservar. ¿Quién va a decir cómo se maneja? El Consejo de Administración con aprobación del Consejo de Vigilancia. Siempre vamos a hablar de consejo, aunque te acabo de decir que el consejo lo puede formar una sola persona. El Fondo de Previsión Social o los gastos de fondos de previsión social no pueden ser limitados. Aquí yo no puedo decirle a la asamblea, nada más te gastas cinco mil en previsión social. ¿Qué cosas pago con el fondo de previsión social? Riesgos, enfermedades sociales, fondos de pensiones, saberes de retiro, prima de antigüedad, gastos médicos, subsidios por incapacidad, becas, guarderías, actividades culturales, boletos para el cine para todos los socios cada semana actividades deportivas, boletos para que vayan al club de raqueta toda la semana o al club de golf, u otras similares. Eso es previsión social, no son gastos de la empresa. <ríe> Alguien me decía, pero son estrictamente indispensables en las cooperativas, si sí hay gastos estrictamente indispensables, compras, gastos, pero la previsión social está establecida no como ingre, no como gasto, no como costo, sino así, como previsión social. Ahora bien, yo estoy obligado a registrar a los socios en el seguro social, sí. Todos los socios cooperativistas deben de tener seguro, sí. Así que todo esto que le des adicional. Esto, si es les... ¿Sí te escucho eh, una pregunta. En eso de la previsión social que, que menciona, por ejemplo, me llama la atención porque si, se, si, eh, por ejemplo, si una persona se enferma y tienen que, la cooperativa, entiendo, tiene que pagar, si tienen ese fondo, tiene que pagar la, la pues la enfermedad o el costo de la enfermedad de esa persona. Pero si la cooperativa no pudiera subsidiar esa parte, ¿cómo? O sea, si... Porque al final los rendimientos, digamos, mi confusión está en que si se gasta todo ese dinero, todo el dinero que genera en una previsión social para una persona, ¿y qué pasa con lo de los demás socios? Esa es mi duda. Mi, este, la... Recuerdo el asunto que te dije hace un rato, de la persona que tenía cáncer. Yo, como cooperativa, creé un fondo de previsión social. Y en el mismo, la Comisión de Previsión Social estableció un reglamento donde dijo, si un socio cooperativista o sus dependientes económicos o su concubina tiene una enfermedad crónico-degenerativa a largo plazo, se le pagarán todos sus gastos médicos. Si tú me dices, no tiene dinero. Perfecto, la cooperativa no tiene dinero, pero está obligada a pagárselos. ¿Qué es lo que primero que tendría que hacer esa cooperativa? hablar con el socio y decirle, sí, me comprometí a pagártelos, pero tengo ahorita 20 mil pesos, te sirven 20, te sirven 40, te sirven 60. El hecho de que yo establezca un beneficio de previsión social y que afortunadamente nada más salga un enfermo, no obliga a los demás a quejarse. ¿Por qué? Si ves cuando hablo de fondos de previsión social, hablo de gastos de funeral. Y no porque tengo una lluvia de gastos de funeral, quiere decir que todos los socios se van a morir. Yo establezco el beneficio. Quien caiga en el supuesto le voy a dar dinero. Pero si hay personas que no caen en el supuesto y son socios y tienen el derecho, no me pueden decir, mira, un funeral sale en 20 mil pesos, pero como nadie se murió, dame los 20 mil pesos a mí. No. Yo establezco el beneficio. Por eso hablaba de beneficios contingentes. Yo establezco el beneficio contingente. Si crees en el supuesto, te daré el dinero. Es decir, pagaré el gasto. Pero si no crees en el supuesto, no te voy a dar nada. Becas educacionales para socios y sus hijos. Oye, socios, todos los socios que estudien inglés, les voy a pagar el curso de inglés. Y dice un socio, yo no quiero. No te lo pago. Vamos Pero a pagar me... la escuela secundaria de todos los hijos. No hay nadie en la secundaria. Por eso hablo de beneficios contingentes. Yo establezco el beneficio. Quien caiga en el supuesto, le ayudaré. Quien no caiga, no. Lo que me llama la atención es que dice que no puede ser limitado. O sea, entiendo que no puede limitar la cantidad por la cual se va a pagar. Es, ¿Es decir, correcto? por ejemplo, si fuera una persona que dijera yo tengo un hijo que, que quiere estudiar en el tecnológico de Monterrey y la cooperativa, este, pues se compromete a pagar. A mí no me importa este, qué escuela sea. No puede ser el tecnológico de Monterrey, puede ser la Anahuac o menor o mayor costo, mi compromiso está en pagar y, o cubrir esa, esa cuota, pero que, o sea, pero es como un seguro pues, de decir, a lo mejor yo me comprometo a pagar hasta cierta cantidad pero como ahí ya me está diciendo que no hay un límite eso es lo que me llama la atención ¿Quién pone ese límite? Entendería que la comisión, ¿no? Pero la comisión, si no pone límites si la comisión establece un reglamento donde dice que se pagará la colegiatura de universidad de los hijos de los trabajadores, pues como dices, si entra el TEC de Monterrey, si entra la NAGO, si entra la UNAM, si entra el TEC, es igual. La reglamentación que puso la comisión es cualquier universidad y no limito el monto. A menos que la propia comisión de previsión social diga, les vamos a ayudar con máximo 5 mil pesos al mes. Ah, perfecto ya puso un límite. Pero la comisión puso el límite. Cuando yo doy esta opción de que no podrá ser limitado, es que la ley no lo puede limitar. La comisión sí. Maestro, sí, ¿y si sí, sí, sí, sí, no sí. tiene en fondo? Es, Nomás es es hasta punto. donde llegue, ¿no? La comisión tiene la responsabilidad de poner esos límites si los considera necesarios, si los considera prudentes. Si no los pone... Yo, consejo de administración, ¿qué puedo decir? Nada. Maestro, una pregunta. En... Aquí está, aquí está, por ejemplo, esto. La comisión rinde informe y en el informe va a decir, tuvimos tres eventos y no hubo dinero. Y van a quejarse en la asamblea. Hubo tres eventos que debió haber pagado la cooperativa y no se pagaron. Pues en ese momento la asamblea va a decir, ¿sabes qué? Pues porque te excediste, tienes que poner topes. O sea, no es nada más al libre albedrío de la comisión. También cuando presenten su informe, la asamblea decidirá si está muy arriba, si ocupan poner límites o no ocupan poner límites. ¿Os escucho. En el caso de la defunción, igual aplicaría lo mismo, ¿no? O sea, si a un socio... Eh, fallece su esposa se le paga se le cubre los gastos de funeral si fallece su hijo pues también si fallece sus padres que son los de línea recta o sea la, la cooperativa tendría la obligación de subsanar los gastos de funeral de sus familiares en línea recta o también eso se limitaría eh, en los estatutos lo, lo que diga la comisión ah ok. la comisión ya o sea, no estamos pobreza. obligados Vamos a, a todas la comisión puede decir, vamos a pagar los gastos de funeral del trabajador ascendientes y descendientes en línea recta, máximo dos eventos durante el ejercicio. Ah, ok. Muchas gracias. Para o sea, ¿no? eso hay es reglas de la comisión, que vayan viendo eventualidades, porque si no los señalan, como dice ahí, no me limites, todo. Maestro, y por ejemplo, si la comisión, la comisión decide, en lugar de guardar ese fondo de, de prevención social para el día que se, que se suscita una enfermedad o algo de un cooperativista, si la comisión, la comisión decide que mejor, no sé, mensualmente se le dé una comisión para ese tipo de, no sé, de, de, así, de prevención social para los cooperativistas, en, en lugar de guardarlo y cuando suceda algo, aquí está, yo lo pago, mejor a quién quien le va a dar una comisión, y él sabe si lo guarda o no lo guarda el día que suceda algo, él tuvo, o sea, tuvo un poco el dinero para pagarlo, ¿no? También sí, se puede un poco hacer eso. ¿no? Eh, sí, o sea, ya, ya, ya, ya no va a echar o sea, la culpa a la cooperativa que ahorita no tiene dinero, mejor te voy dando comisiones mensualmente y tú sabes el día de mañana si se llega a presentar una situación así, si lo pagas con el dinero que se te dio con la anterioridad o no lo pagas. Sí, pero, pero ya es. lo van con la cooperativa que tú tienes que pagarlo, ¿no? Porque ya el dinero ya, yo te lo di mensualmente un, una comisión, un porcentaje. ¿Sí se puede hacer eso? Claro que sí. Eso sería parte de las reglas que pondría la comisión. Yo Perfecto. como comisión le pido que me entreguen 10% de las ventas, 5% de las utilidades y que quede como fondo de previsión social y que de ahí se pague primas, subsidios, todo. Y hasta ese límite. ¿Cuál sería el problema práctico que veo en esas circunstancias? Ya me tocó una vez y lo vi muy mal. Llegas a un funeral y le dices a la funeraria, factúrame 10 mil. Y ahora aparte factúrame lo demás. ¿Y ¿Por qué pediste dos facturas? Pues que 10 mil lo que hay en el fondo. Va. No. Ese sería el único problema práctico, ¿no? Ok. Ok, ok. Y aquí es donde hablamos del límite de las siete UMAS. ¿Qué es previsión social? Y los requisitos que nos marca el 27. Aquí nos dice que haya un fondo, así como tú dices, que haya un dinero que tengamos ahí guardado. El problema es que como cooperativa deduzco al pago. Si nada más retiro, retiro, retiro y nunca ejerzo y nada más tengo el dinero ahí guardado, ¿qué crees? A fin de año va a ser remanente distribuible. Ese es el problema que veo. Sea, antes de que se acabe el año tenemos que ejercerlo en algo. Digo, no, no estoy pidiendo que se muera nadie, pero ya tenemos el dinero para que se muera alguien. ¿no? Ok, por eso sería buena la opción que le comenté, ¿no? El Que tú, mensualmente tú empiezas a dar ese dinero para que lo ocupen ellos, ¿no? Ya no se vaya a quedar. Okay, Ahora, okay. ¿por qué creo que las cooperativas han sido mal utilizadas? Porque a veces se utilizan para esquemas de planeación muy agresivos y otras para tener beneficios indebidos que de otra manera no lo hubieras tenido. Ejemplo, yo tengo una empresa, se enferma mi esposa y me dicen, oye, contador, mi esposa ocupa una atención médica muy alta. ¿Qué hago para atenderla? Va a ser no deducible y el dinero está en la empresa. Y mi empresa es una S.A. No puedo sacar dinero para pagarle a mi esposa. No puedo sacarlo como dividendo porque es muy caro. ¿Qué crees que se nos ocurrió? Una cooperativa. Y en una cooperativa se creó un fondo de previsión social para los enfermos de cáncer. Lo demás ya te los platiqué. Por eso digo que al SAT le caen gordo a las cooperativas por eso. Es que es el problema, Domingo. Estamos hablando de eh, cooperativas que trabajan al flujo. Flujo, ingresos cobrados, deducciones pagadas. Si saco dinero y lo guardo y digo, ¿lo voy a guardar para cuando haya una eventualidad? Eso no es un gasto. Exactamente. Te generé una utilidad. Que en este caso llamamos remanente distribuible. No utilidad. Pero, por ejemplo, otra pregunta, perdón. ¿eh? Este, en el caso, porque me llama la atención también eso de que compráramos un seguro. Hay, hay funerarias, que funerarias, seguros de otras cosas, que aunque no lo ocupes, tú estás pagando una póliza y te van a dar una, un comprobante deducible a impuestos y con todo para que en el momento que se ocupe, a lo mejor en este ejercicio no lo ocupe, pero yo ya tengo una póliza que me va a amparar en caso de... ¿Eso sí, se puede es meter en la cooperativa? Como un beneficio para los socios, o sea, a lo mejor no lo estoy ocupando, pero yo estoy destinando una parte de, de este dinero para, para pagarles pólizas y si llegase a pasar esa eventualidad, tanto de enfermedad como de funeral, como de ETC, cosas que pueden pasar, pues ellos ya tienen ahí a disposición con un seguro. Ese es otro punto, que ahí ya estoy realizando la erogación, independientemente de que se use o no, yo ya estoy pagando. Entonces sí, con eso cubriría esa parte de la deducción ya estoy pagándolo, independientemente que haya una eventualidad y que un socio ocupe o no el servicio de los gastos funerarios o de gastos médicos pero yo ya cubrí ¿Cuál, hay, cuál sería ahí digamos la limitante, que hay un tope y a veces, sobre todo en gastos médicos, el tope no lo brincamos pero, sabroso ahora habla, hablando de la... Eh, si sí, te escucho Ay. ¿Ibas a decir algo? Pero bueno, sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, Humberto, dime. Ok. Eh, Tocando a punto que tocó mi compañera sobre los seguros. Por ejemplo, si yo en, en lugar de, de pagarles el Seguro Social a, a los cooperativistas contrato un seguro privado, mm. que es un poquito más costoso, pero la atención va a ser súper mejor, un poco, obviamente, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Se puede hacer eso? A final de cuentas, ministro, todos los cooperativistas van a estar asegurados. O sea, en lugar de estar pagando el seguro. Mira, la disposición me dice que los asegure. Punto. Ahora, en sentido práctico, ¿qué me ha pasado con las cooperativas? Una revisión a una cooperativa no he tenido. Tengo trabajadores y los trabajadores están asegurados. Punto. Los socios no. Ah, ok, sí, sí, porque ese era el tema, porque hay, se me ocurrió una idea, hay una promoción donde que te cobra más barato, te sale mejor que tener los asegurados y pagas menos. Entonces dije, ¿dónde estipula que tiene que ser el seguro social? Por eso era mi duda. Pero puede ser cualquier aseguradora, siempre y cuando estén asegurados todos. Aquí sí estamos hablando mismos derechos. ¿eso en qué artículo viene o en qué parte viene para usarlo como fundamento? aquí especifica, no no, no dice que tiene que ser forzosamente en el seguro social cuando hablamos de previsión social para cubrir riesgos y enfermedades profesionales Ah, ok, además dice que los tengas asegurados pero no, no te dice con quién ah, perfecto más todavía. lo okay. que pasa es que cuando hablamos del régimen obligatorio de la idea del seguro social, dice que son régimen obligatorios, de, eh, son de régimen obligatorio todos los socios cooperativistas. Pero miren, en la práctica he visto que no nos piden que los aseguremos. Si nos piden que registremos trabajadores, perfecto, Iván. Pero no me obligan a que meta los socios cooperativistas. Ahora, okay. ¿sabes por qué también veo eso? Porque realmente yo remunero muy poquito a los socios. La mayor parte se los doy con los beneficios que te estoy hablando de las tarjetas. Sí, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Ah, perfecto. Lo voy a achicar. Eso me gusta también. Sí, porque te, te sale más económico, ya sé qué cuentas. Me conviene más. Sí, Gabriela, puede ser. De hecho, yo no puedo prohibirle a que el socio cooperativista se dedique a lo que se le dé la gana. Puede ser desempleado, puede ser asalariado, puede tener otro negocio, puede ser arrendador. <coughs> puede ser lo que quiera, Gabriela. No hay una limitante. Ahora, esta sería una cláusula donde yo establezco. Un fondo, lo que decían, separar una parte del dinero para lo que se vaya ofreciendo. ¿Ok? Establezco que el 2 al millar de los ingresos brutos, y lo voy a guardar. ¿O puedo hablar de un porcentaje? Aquí hablo 2 al millar de los ingresos brutos. Llegando el dinero cada mes, cada quincena, separamos el dinero. Y se lo damos a la comisión de previsión social para que lo gaste conforme se vaya necesitando. Hasta ese límite. Puede ser más. Pues obviamente, si es más, ¿sabes qué? No te vamos a pagar todos los gastos médicos este mes. Te lo pagamos una parte ahorita y otra parte el mes que viene, porque no tenemos más presupuesto. Si es que ya plasmamos dos, Almilla. ¿Más una duda? Sí. Cuando usted habla de separar, ¿se refiere a sacarlo de la cuenta bancaria de la cooperativa o. No. O tener otra cuenta. Eh... Tener otra cuenta y, y retirar ese dinero de nuestra cuenta principal o a qué se refiere con separar, no entendí. Hablo que, la, hablo que la Comisión de Previsión Social va a tener el reporte de las ventas y va a decir, de lo que se vendió, la Comisión de Previsión Social puede disponer de... Y ya. Si hay o no en la cuenta ese dinero, a la Comisión no le importa. A ellos les dijeron que hay dos al millar de ingresos. Perfecto, sacan sus cuentas. Hemos vendido tanto dos al millar, ¡pum! Ya tenemos derecho a esa cantidad. Y cuando hay un evento, pediremos dinero. Y de ahí vamos a sacar. Es presupuesto. Ah, ya, ok. ¿Cómo reparto rendimientos? Digo, después de todo lo que hemos visto, lo último que he pensado es ahí sí les voy a pagar, ¿verdad? <risa> Primero, aprobar estados financieros. Esto no es como las mercantiles al año cada mes, cada semana puedo tener estados financieros, apruebo estados financieros y el excedente lo reparto. Sobre el remanente, ahora sí, repartimos, le calculamos impuestos sobre la renta. Si existiera saldo a repartir, digo, porque a lo mejor con todos los fondos, los plazos y los demás no hay rendimientos, a lo mejor tenemos más deducciones que ingresos. ¿Puede haber pérdidas? Claro que sí. Ahora, llegando a este punto, tú me dirás, ¿cómo se reparte como lo establezca la Comus Comisión de Remuneración a Socios. A lo mejor les pueden decir, en todo el año trabajó más Pedrito que Juanita y se la pasó de baquetón Juan, a él no le damos nada. Puede ser. Puede haber socios que no reciban nada de rendimientos. Es totalmente válido. Siempre y cuando así lo haya establecido en un reporte por escrito de la Comisión de Remuneración a Socios. Se me ocurrió a mí establecer en una cláusula ¿Cómo le pago a los socios? Claro, cuando digo esto, hablo de no pagarles hasta la asamblea anual, sino durante el año. ¿Cómo les pago? Fácil. El monto que cobre, ya sea por venta o por prestación de servicios, la sociedad, lo multiplico por un 10%. Dicho importe va a ser anticipo rendimiento de los socios. Bruto, 10% sobre los ingresos, 10%. Identificar a los socios que participaron y entregar a los socios. Cuando dije cuando cobre, si pues cobran cada semana, pues cada semana les pago. Si cobran cada 15 días, cada 15 días les pago anticipos de rendimientos Hablo, estos son anticipos, no son los rendimientos anuales de la declaración anual, de la asamblea anual. Estos son, cada vez se cae un pesito a la cuenta. Oye, Consejo de Administración, que dice la comisión de remuneración a socios que ya se enteró que cobraste, sí ¿cuánto cobraste? Tanto, ya tienen la lista de los socios y cómo participaron, sí, lo que vendiste por el 10% a repartir. Yo te estoy proponiendo 10, puede ser menos, puede ser más, porque aquí hablamos de repartir, así, todo el año está reparte y reparte dinero. De tal manera que muy difícilmente a fin de año hay utilidades, pero sí hay ese retenido durante el año. Y esto lo establezco en una cláusula, una cláusula de los estatutos. ¿Qué régimen fiscal tienen las cooperativas? Si se dedican a actividades primarias, pues obviamente tendrían su régimen de agapes. Si es comercial o industrial, pueden ser régimen general o régimen de confianza. Gabriela, ¿es necesario hacer una remuneración a socios una vez al año? Y si no lo hago, mira. Por eso hay una comisión de remuneración a socios. Puede ser que en todo el año no les des nada. Y nada más en la anual. Puede ser que es una empresa cooperativa tan mala que apenas le al alcance para pagar los fondos de previsión social y los gastos y nunca remuneran a los socios. No hay una obligación de pagarles o de no pagarles, Gabriel. Dependerá de las propios del propio negocio de la cooperativa que también anda. Ahora, si hablamos de una cooperativa de consumo, pues se supone que no repartan rendimientos, nada más andan... Ahora sí, nacieron para venderle a los socios, no son contribuyentes. Entonces, más bien en una cooperativa de consumo no habría rendimientos. Sería más normal que no hubiera rendimientos. En una cooperativa de producción y bienes de servicios, puede que haya rendimientos. Puede. No es una obligación que haya rendimientos, ni cada semana, ni cada mes, ni cada año. Acuérdate que el primer paso es aprobación de estados financieros. Y dependiendo lo que salga en los estados financieros, los socios deciden cuándo se reparte. Porque puede ser, te acabo de enseñar que los estatutos dicen que se reparte el 10% y llega la asamblea y en la asamblea dicen los socios, no, andamos muy mal, no se reparte nada. ¿Quién manda? La asamblea. Las cooperativas de consumo son régimen no lucrativo. Las OCAP también son régimen no lucrativo. Las agapes ya decíamos, tienen que demostrar que siembra, cultivo y cosecha, o que extraen o que alimentan ganado para tener el beneficio de las 20 UMAS, su reducción de 30% de ISR. Régimen general, pues con respectivo coeficiente de utilidad. Reciclo, ya saben, manejamos ingresos al cobro, deducciones al pago hasta 35 millones ingresos máximos de los cooperativistas. Algo importante, aquí no serían deducibles los anticipos de rendimientos. Aquí sí. Pueden ser de las dos. Acuérdense que hay prohibiciones para hacer uno o para hacer otro. Pero aquí no se deducen los anticipos de rendimientos. Aguas con ese punto, generaré base gravable y al 30%. La ley cooperativa me permite dar rendimientos pero régimen rentificado reciclo, me dice, sí, pero son no deducibles. Hay un estímulo particularmente importante para las cooperativas. Sí, efectivamente, son parte de las uniones como, como un régimen, como se entiende, que no tienen lucro las uniones, sino nada más buscan cobrar cuotas a sus agremiados. No son lucrativas, Daniel, serían también personas morales no lucrativas como las cooperativas de consumo. Hay un estímulo para las cooperativas personas morales que solamente tienen socios personas físicas. Cuando te das de alta les dices, quiero ser del estímulo. ¿En qué consiste? La sociedad no hace pagos provisionales de ISR. Si sí puede tener ISR retenido por los pagos de rendimientos, no hace provisionales, solo anual. En la anual, ingresos, menos gastos, menos previsión social, ¿cuánto resta? Bueno, resulta que cuando llego a ese número, todo lo que pagué de anticipos de rendimientos es deducible. Ah, caray, ingresos, gastos, menos anticipos de rendimientos, y todos esos rendimientos me pueden generar una pérdida, o una utilidad. Si es pérdida, no pago nada de ISR. Pero, ¿qué pasa si llego con una utilidad? Tres años. Tres años para repartir esos rendimientos. No, ¿sabes qué? No queremos repartir rendimientos anuales. Ah, o sea, los que pagué en el año son deducibles. Pero si tengo una utilidad en el año y no quiero repartir la utilidad del año, ¿qué pasa? ¿Pago ISR anual? No. Ese es un beneficio. En tres años no pago nada. Al cuarto. ¿Qué dice la autoridad? Págame ISR de la utilidad que hace tres años no quisiste repartir. Ok. Y ya empiezo a pagarlo. Tres años me la paso. En paz. En paz. ¿Qué pasó? Ah, creo que se... Esto ya es del siguiente tema. Bueno, señores, antes de empezar aquí, hasta aquí es el tema de las sociedades cooperativas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para irnos a descansar tantito antes de regresar con el tema de las sociedades de producción rural. Sí, maestro. Lo del rendimiento entonces se eh, tiembla como asimilados a salarios. Correcto. Sea okay. el que damos en el año o sea el anual. Ok. Y eh, ¿qué otra cosa voy a preguntar? Deducible aquí y deducible acá. Aquí no deducible. Ok. Y en el caso de las personas que ejercen el cargo de, en la asamblea, no en la asamblea, perdón, en el consejo, ellos quedan fuera del beneficio de los 900 exento, ¿verdad? ¿Ellos quedarían en el régimen empresarial y profesional? Si es Porque, que cobran, sí. Ajá, sí, sí cobran, sí. Ok. ¿Y qué, qué sucede en el caso? Tengo, un, tengo una persona que es socio, pensionado, y... Y el mismo sistema del SAT no me permite hacer el cambio a, a mandarlo en reciclo para que no pague ISR. Entonces, no, no, he podido solver, no he podido resolver el caso de esa persona. No sé qué tengo que hacer para corregir su situación. Ok, mira, esto está pasando mucho. Cuando las personas son socios de las cooperativas, te enseñaba que existe la disposición 31310, la regla de la miscelana que nos permite ser socios de cooperativas y ser reciclos. Pero el robot no distingue. Entonces tienes uh -huh. que sacar cita, ir al SAT y decirles, quiero ser recico y tu plataforma no me deja. Y hacer Ah, ok. Llevar el acta para demostrar que es socio y, y solicitar el cambio. Exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Daniel, los apoyos que reciben las cooperativas graba para ISR. Mira, reciben apoyos, pero siempre que te dan un apoyo te dicen un fin. Me explico, recibes un apoyo para comprar un tractor, para invertir en esto, para invertir aquello. ¿Qué dice el artículo creo, 8 o 9 de la ley del ISR? que dice que ese dinero que entra es no acumulable. Pero, ¿qué crees? En lo que te lo gastes es no deducible.